¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Violín Delis. Ya tengo aquí mi cafecito, por si ustedes quieren ir por uno, por agüita o por algo, porque vamos a echarnos una platicadita sobre algunos canales que puedes encontrar en YouTube. Vamos a empezar con los canales de los que no tengo mucho que decir, pero que existen, y quiero que ustedes sepan que también existen. Son dos en inglés, ¿ok? Y no se preocupen, les voy a poner aquí una captura de pantalla. La voy a capturar, una, dos, tres... Se llama The Online Piano and Violin Tutor. Pues es una, eh, una profesional que es tutora y en su banner eh, podemos ver pues que ella ya promociona libros para aprender a tocar piano. Pero bueno, el último video que acaba de subir, estamos hoy es... 9 de enero de 2020, pues dice violín para principiantes, libro digital interactivo. Y son cinco minutos en los que esta maestra de violín nos explica por qué ¿Por qué sería buena idea comprar su libro? Ahora, yo compré el libro y me dirán, ¿para qué compraste un libro para violín, para principiante? Pues primero por curiosidad, abrí la página voy a abrir el link, y para eso es que tengo los audífonos y eh, abajo en la cajita de descripción bueno, HTTPS dos puntos, doble diagonal .com, creo que te puede interesar comprarlo ya seas un violinista principiante intermedio o avanzado y te voy a decir ¿Por qué? A mi parecer, ¿no? Es un... Corran y vayan a comprarlo, tal vez entonces pues vamos a platicar por qué sí y por qué no simplemente voy a ser honesta y es solo mi opinión, ¿ok? primero que nada es una persona que crece en la plataforma de YouTube y ya con eso me inspira a apoyarla segundo, el precio que está dando pues diferentes divisas, México, Argentina Colombia, la Unión Europea, Chile Uruguay, Brasil, Perú y Costa Rica, ahora yo me imagino que tú puedes comprar esto prácticamente en cualquier parte del mundo, yo ya lo hice eh, solo necesitas tener pues un método de pago vamos a ver pues acepta tarjeta de crédito de débito Visa American Express Mastercard Discovery JCB y la otra no les parece que es la única manera de pago ya sea tarjeta de crédito o de débito digamos que las personas que ya están en YouTube pues tienen una manera muy sencilla de de hacer una transacción voy a abrir el producto vamos ok ya abrí y es un comprimido y vienen dos PDFs y una carpeta con 12 melodías de piano que en este momento vas a ir escuchando en cachitos de 5 segundos para no eh, comprometer los derechos de copyright pues voy a abrirlo un poquito más detallado dice violín para principiantes es un pdf de 47 páginas y eh, ella eh, sí, se presenta y da su recentis Isai Ruiz. Es un libro interactivo, sí, porque te da links hacia su canal de YouTube. Y hacia dos sitios: mi casa de clases de violín Antes de estar mencionando todas estas redes sociales y aburrirlos con detalles, que están de más, Irasur Resentis en su video promocional de este libro. Ella dice que es un libro que vas a comprar una sola vez y que tienes derecho a actualizaciones de por. Te va a enseñar canciones eh, comunes en la manera más simple y también una manera un poquito más eh, más elaborada una manera que te vas a te va a hacer sentir un poco más profesional que principal. Y esa fue la razón por la que me animé. La segunda es el precio. O sea, el precio normal es $17 dólares americanos. Enero de 2020 por introducción está a $12 dólares americanos y ya. Eh, hay bastantes métodos. Hay varias personas que se dedican a dar clases de violín. Y este es un libro muy, muy bueno porque es único. Es un libro realmente del autor. No es un copy-paste. Se ve que está bien tra trabajado. Está sencillo, está en español, pero eh, si tú no hablas español, si hablas, por ejemplo, portugués, porque hay gente que habla portugués y que también ve canales en español, es un libro que te puede servir. La música, al final de cuentas, es otro lenguaje, ¿no? Entonces hay que tener, tener eso en cuenta. Eh, ustedes ya, ya acaban de escuchar eh, lo bueno que es el audio para piano, ¿no? Eh, que tú tengas esa base de piano para tocar tu, tu violín sabes qué significa que no vas a desafinar y aquí sacamos el violín para, para recordar algo que ya sabemos y si no para aprenderlo el violín tiene un sinfín sinfín de notas que con cualquier variación de tu dedo tú puedes estar tocando una, una nota diferente hay que estar trabajando esta cuestión de detectar sonidos de saber distinguir cuando nos estamos tocando de la nota correcta y nadie nadie nace sabiéndolo todo ok llega un momento de nuestra vida en que no sabemos nada todos hemos pasado por eso y recordando eso hay que respetar cuando sabemos más o sabemos menos eh, que tenga una base de piano este libro a mí me encanta yo sé que muchas personas que tocan el violín pueden tener esta idea de dar clases particulares tú como profesor pues tú mismo vas a enviar a ese estudiante a, al siguiente nivel no este libro me parece un libro muy adecuado para usarlo para los estudiantes, para estas personas que te piden consejo. Tú vas a detectar, oye, ¿no has intentado comprar este libro? Creo que es un libro que yo recomendaría y por esas razones que estoy haciendo este video. Como consumidora de contenido de YouTube, muy pocas veces he visto a las personas reconocer el contenido de otras. Yo me imagino que para, para no desviar el tráfico, que llega de un canal a otro. En mi caso, sentarme a hacer este video y los videos que he hecho anteriormente son para hacer comunidad. A mí me parece mágico que detrás de esta cámara, detrás de un canal de YouTube, yo pueda hablarte desde un país y yo recibo un mensaje desde otro. A mí me parece mágico hacer comunidad de esta manera. Y YouTube, YouTube, yo no sé si vaya a seguir existiendo. Hay plataformas como Instagram, eh, TikTok. TikTok siento que es una plataforma que puede darle un golpe muy fuerte a YouTube. Pero pues aquí hay mucha gente que está compartiendo ya. Las comunidades son bastante grandes. Hay contenido y me parece una tontería no compartir. No reconocer el trabajo de otros. Me van a perdonar, pero aquí sí vamos a usar mi, el audio de mi computadora, ¿ok? Vamos. Este es el minuto 13 de esta... Me parece que son 5 segundos los que yo puedo mostrar de una obra musical que no me pertenece. Aquí dice que podemos escuchar en qué momento de la ópera se escucha esa pieza. Después nos da un pequeño ejercicio. Están los datos de contacto de los profesores de piano y de violín. La última partitura completa es piano-violín. Minuet en sol. ¿No? Es... Y ya como, este, como curiosidad, eh, estoy buscando cuánto cuesta eh, Violín for Dummies, 17.33 en Amazon, 9.99, 8.99, 18. O sea, realmente el libro está al precio que tiene que estar. Eh, Compren original porque apoyan a los creadores. Otro canal de, de Violín. Este creo que es mi favorito y con este vamos a concluir los canales que tienes que ver. Seguramente ya los has visto, pero no sabes dónde encontrar más contenido de ellos. Ellos son dos chicos que tocan el violín y que empezaron a... Yo, yo los pipe, yo, los, yo recuerdo haberlos visto por primera vez en Facebook en un video donde tocan un pollo de plástico con el violín. En serio, tienen que, que ir, tiene, este es otro, córranle y suscríbanse porque son chicos que están produciendo mucho, son violinistas y al ver este tipo de canales me alienta a saber que nunca vamos a dejar de aprender. Comparan un violín de mil dólares con, con uno de 10 millones de dólares. O sea, ¿dónde vamos a ver ese tipo de comparaciones? Realmente en lugares muy selectos. Y estos chicos han crecido lo suficiente para poder compartir un contenido de una calidad única. Entonces es un vayan y corran a suscribirse. Yo apenas los acabo de encontrar. Aunque como les he dicho, yo ya los había visto antes y seguramente tú también y bueno, esto ha sido todo por este video, tú y yo nos vemos en un siguiente video